Pero me gusta eso, entonces la idea es mira la idea. un día para celebrar los cumpleaños. Sí, sí, mira, la idea es esta. A ver. Pónmela, pónmela que lo grabamos. Míralo ahí de... Ah, guay, sí, sí. ¿Cuál es la idea? A ver. Fiesta del 13 se ha quitado. Se ha quitado. Ahora que el sábado, el día de hoy. Empezamos todos los cumpleaños. Todos los cumpleaños, el día de, de todos los que se han saltado con la movida esta, ¿no? Lo quiera. Eso es. Celebración de todos los cumpleaños a la vez. Todos los cumpleaños que se, se han saltado con la, con la, con la sí, película. Sí, y, del... y el que no se ha saltado también, sí. el que quiera. El día de tú, todos, todos los cumpleaños, este Exacto. viernes. ¿Este viernes? No, sábado. Este sábado, sábado trece. Este sábado 13. Sábado 13, el día, día de San Antonio, patrón de los animales. Y de todos los cumpleaños. Y de todos los animales, sí. Y de todos los animales. Mira, ahí hay un animal. Vale. Chao, bonita. Entonces, el día 13, el día 13, 13 sábado, sábado 13 de junio, sábado 13 de junio… Día de suerte. Día de suerte. Sí, patrón de todos los animales, San Antonio. Festejamos todos los cumpleaños. Todos el los que quiera cumpleaños. Venir. ¿Todo, venga. Todos los cumpleaños celebramos todos, todos, todos. Aquí en la playa todos, de los cielos. Todos. Todos. Todos, todos. Perfecto. todos los cumpleaños. Vale. Sí, porque yo el mío… Todo el día y toda la noche. El mío lo celebré yo solo aquí. <risa> <risa> vale ¿Es verdad? ¿Cuándo fue? ¿El